Que si Bad Bunny hizo un pacto con el diablo? que si Anuel AA hizo un pacto con el diablo? Pregúntale a ellos. Si tiene el contacto, pregúntale a ellos. A mí no me lo pregunten. Lo que sí les puedo decir es que acá estuvo un reggaetonero muy reconocido en este momento mundialmente haciendo un pacto con él. ¿Si Bad Bunny hizo un pacto con el diablo o no? Pregúntenselo. A cada uno le corresponde divulgarlo. Aquí vienen personas... De todas las latitudes. Y guardo absoluta reserva. Deportistas de, algún, de alto rendimiento. Artistas. Cantantes de música popular que están pegando en Colombia y en México. También en esa hoja. Ellos saben de quién estoy hablando. Ellos saben. Ustedes. Quieren salir, salir de la rutina. Tienen un talento y lo quieren explotar. Busquen de mi señor Lucifer. Acá arriba. Si está un enlace. Le dan clic a ese enlace. Y lo va a llevar a mi WhatsApp. O arriba de mi perfil. También encontrarán mi correo electrónico, me pueden contactar por ahí. Yo les doy las pautas para que vengan hasta acá y hagan un pacto con mi señor Lucifer. El cambio es ahora. Y si Bad Bunny lo hizo, pregúntenle a él. Ustedes, que piensan? ¿Que lo hizo o no lo hizo? ¿Que tiene talento o no tiene talento? Espero sus comentarios. Atrévete y déjate sorprender.